¿Qué onda? Yo soy Gian. bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos un video bastante especial porque vamos a matar dos pájaros de un tiro Vamos a hacer un video comparando la velocidad de edición de un iPhone 11 contra una computadora Gamer, porque bueno, si ustedes se fijan desde que compré el nuevo iPhone, que por ahí eh, va a salir el video de comprando un iPhone usado de Amazon He estado grabando todos mis videos en 4K 60 cuadros por segundo Y si ustedes están interesados en este formato para grabar videos, no es muy fácil editar O sea, no encuentras fácilmente una computadora que pueda editar 4K a 60 cuadros por segundo sin ningún problema en La mía sí lo hace, lo hace bastante bien, no, no se traba mucho pero lo que a mí me sorprende es que el iPhone eh, edita eh, el mismo video que tú grabaste lo edita y lo hace bastante bien entonces vamos a ver qué tan poderoso es un iPhone Nuevo o más o menos nuevecillo de 12 mil, 14 mil pesos contra una computadora que cuesta, se anda costando fácil el doble o el triple de lo que cuesta el iPhone. Y vamos a ver qué tan fácil es editar el video, qué tan rápido eh, Renderea, qué tan rápido procesa el video el iPhone, qué tan rápido procesa el video eh, la computadora. Pero también sentí que va a ser un video bastante corto, sin mucho contenido, entonces lo voy a combinar con preguntas sobre el espacio. Muchos saben, muchos no saben. Yo trabajo en la agencia espacial mexicana y hablando con unos amigos que me empezaron a preguntar cosas sobre sobre mi trabajo y, y de ahí se desvió un poquito hacia cosas del espacio me dijeron que debería de hacer un video respondiendo preguntas sobre el espacio eh, en este video voy a responder algunas de las que me hicieron ellos en ese, eh, en ese día pero también si ustedes quieren que responda alguna pregunta que tengan Duda sobre el espacio Aquí abajo en los comentarios pueden dejar su pregunta eh, Yo quiero recalcar que yo no soy ningún experto sobre el espacio Mi rol en la agencia espacial mexicana es más técnico que de desarrollo espacial Pero desde que entré mi conocimiento del espacio ha crecido bastante Y aparte antes ya sabía un montón de cosas porque siempre me ha encantado el espacio Siempre me han gustado las películas del espacio, los videojuegos sobre el espacio Todo lo que tenga que ver sobre el espacio me encanta Así que empecemos con el video y bueno, vamos a empezar con unas preguntas. Ese día mi amigo me está preguntando que cómo regresaban los astronautas de la Luna. Dice que no le cabía en la cabeza cómo era que llegaban, eh, alunizaban y después... Eh, regresaban a la Tierra. La verdad es que es un proceso. Lo puedes resumir muy fácil. Pero obviamente es muy complicado. Muy complicado. Pero la respuesta es que en la Luna hay mucho menos gravedad que en la Tierra. Entonces, escapar de la gravedad de la Luna es mucho más fácil. Que escapar de la gravedad de la Tierra. En la Tierra necesitas un cohetesote. Este dependiendo qué tantos kilos o tan heladas, quieres eh, mandar al espacio, necesitaron un cuetesote grand grandotote para mandar a esos astronautas hasta la órbita nada más. O sea, se necesita mucha energía para escapar de la Tierra, de la gravedad de la Tierra. Por ejemplo, eh, la gravedad en la Tierra son 9.8 metros por segundo, eh, que es la fuerza que te está manteniendo en la tierra, Tiene, tendrías que acelerar 9.8 metros por segundo para empezar a contrarrestar la gravedad en la tierra en la luna es la gravedad es de 1.6 metros por segundo o sea es mucho mucho menos yo aquí en la tierra peso, ahorita ya estoy un poquito gordito, pero aquí en la, en la tierra peso 82 kilos, en la luna pesaría 13 kilos y medio o sea muchísimo menos que aquí en la tierra lo mismo pasa con todas las cosas que están en la luna. Ya que llegas a la luna, alunizas, necesitas mucho, mucho menos energía para salir de la gravedad de la luna. En ese entonces lo hacían con una explosión controlada. Este, de hecho, hasta se ve bastante raro. Es como... Como cuando ves por primera vez los cohetes de, de SpaceX aterrizando, se ve, es muy muy raro. Este entonces es con una explosión. El, el módulo, la mitad del módulo lunar eh, llega hacia la, hacia la órbita lunar. Ahí el astronauta que se quedó eh, dando vueltas a la luna es con, cuando se acoplan a esa mitad del módulo lunar. Y ya estando acoplados, utilizan la misma gravedad de la Luna para regresar a la Tierra. Pregunta número 2, también me preguntaron que, qué objetivo tiene ir al espacio, o sea, qué hacemos los humanos en el espacio. Bueno, obviamente queremos explorar, eh, ir a la luna fue gracias a, al reto que lanzó el presidente Kennedy. En pocas palabras dijo, eh, elegimos ir a la luna por, no porque sea fácil, sino porque es difícil y porque es la naturaleza del humano explorar. Entonces se puso ese, ese reto y después de unos años ya se logró el reto de aterrizar a la luna. Ahorita el proyecto más grande que tiene la humanidad es colonizar Marte. Para colonizar Marte, primero necesitamos colonizar la luna, porque ahí en la luna se va a hacer como una especie de gasolinera. Y de ahí vamos a lanzar a los astronautas a, a Marte, porque obviamente necesitas mucho menos energía para lanzar cosas desde la luna. Y también les explicaba a mis amigos que la exploración espacial o la carrera espacial en ese entonces sí ayudó mucho a la, a, a la humanidad porque desarrollamos una infinidad de cosas muy muy buena. Por ejemplo, si tú tienes un taladro de esos eléctricos que usan... Baterías, esto se desarrolló para la misión de la luna para poder recoger eh, muestras lunares, porque obviamente no podían, eh, como que no era muy práctico, más bien que el astronauta saliera con su cablezote de luz desde el módulo lunar para eh, empezar a taladrar eh, eh, las rocas y traerse unas para estudiarlas. Entonces inventaron eh, las baterías o mejoraron la tecnología de baterías para que fueran de, de, de gran potencia, y por eso mismo tenemos muchas cosas. Eh, portátiles hoy en día, los, los celulares, las aspiradoras, también la aspiradora portátil fue un invento de, de la NASA, una aspiradora funciona mucho mejor en el espacio que una escoba, mucha de la tecnología que se desarrolló para ir a la luna o para explorar el espacio eh, dio a pie para que existiera la Boosted Board, para los que no sepan la Boosted Board es mi patineta eléctrica y gracias al desarrollo espacial es que yo puedo tener hoy en día Una patineta de estas eléctrica, un vehículo eléctrico la Obviamente las, la tecnología de las baterías viene del desarrollo espacial bueno, las baterías de gran capacidad Y que pueden sacar mucha energía de un, de un solo jalón eh, Mucha tecnología inalámbrica Los motores, la reducción de los motores El material de las llantas también eh, No sé si específicamente este plástico fue desarrollado para explorar el espacio Pero mucho, muchos plásticos se desarrollaron a, para la exploración espacial Por ejemplo, los tenis, los zapatos deportivos eh, salieron de las botas de los astronautas O sea, mucho, mucho, mucho ha avanzado la humanidad Gracias a la exploración espacial No nada más porque estemos allá arriba Sino por todo el desarrollo que hemos hecho para estar allá arriba También me preguntaron, bueno, ¿y por qué no hemos regresado a la Luna desde ese entonces? Ya tenemos muchísimos años, más de 30 creo No Ahorita no me acuerdo qué, eh, específicamente qué fecha dejamos de ir a la Luna Pues sí, ya tenemos mucho, mucho tiempo de, de no ir a la Luna Y básicamente fue porque por política. Cuando ellos anunciaron a que Estados Unidos iba a ir a la luna, pues todo el mundo estuvo pendiente, cada lanzamiento, estuvieron viendo a ver si funcionaba no funcionaba. Todos los desarrollos que, que estaban haciendo, bueno, la mayoría porque aún no eran secretos en ese entonces, estaban en los periódicos, en las portadas, en la televisión. Obviamente cuando llegamos a la luna todo el mundo lo vio. Todo el mundo se enteró, todos los canales de televisión lo estaban eh, transmitiendo y obviamente entre más interés en la gente, pues más dinero le daban a la NASA y al proyecto de, eh, de exploración espacial. Ya que llegaron a la luna, eh, empezó a bajar eh, la audiencia cada vez que lanzaban a alguien a la luna, se desinteresaba un poquito más el, el, el, la gente. Entonces el gobierno decidió retirar Los fondos de la NASA eh, También eh, ya no veían como que mucha utilidad Estar en la Luna recogiendo piedras Y todo eso, que los políticos ya saben ¿no? <ríe> y entonces quitaron el presupuesto Para ir a la Luna y lo movieron para Otros proyectos de exploración espacial El siguiente proyecto Más grande que hubo después de ir a la Luna Pues fue la estación eh, La construcción de la Estación Espacial Internacional Que hasta el día de hoy Todavía está dando las vueltas Al planeta, de hecho si ustedes bajan una aplicación en su teléfono eh, pueden saber exactamente dónde está la estación espacial internacional y dependiendo de dónde están ustedes y las condiciones del clima a lo mejor y hasta lo pueden, la pueden ver pasar con sus propios ojos no necesitan telescopios, no necesitan nada con sus propios ojos la pueden ver pasar me preguntaron si existe la vida en otros planetas, voy a decir en este momento que sí sí existe eh, es muy egoísta muy, muy en contra hasta de las matemáticas decir que no existe en, en algún planeta de las tantas galaxias de los tantos sistemas solares que existen en el universo, en alguno debe de haber vida, puede ser tan variada como la imaginación de, ir desde bacterias hasta tal vez vida inteligente obviamente todavía no tenemos la, eh, la tecnología para poder analizar planetas tan a detalle como para decir que sí si sí hay vida ahora hay vida extraterrestre aquí en la tierra este pues no sé así de simple no puedo asegurar ni negar nada no, no sé no hay muchas pruebas que sí hay muchas pruebas que no este, hay muchas pruebas falsas no sabes qué es verdad qué es mentira entonces es un tema muy, muy extraño. Obviamente yo no tengo acceso a información así, súper clasificada, de, ah, sí, aquí hay un informe que dice, ah, sí, llegaron los extraterrestres y eso, o sea, no sé. No podría asegurar ni negar, porque la verdad es que yo nunca he visto un OVNI, no conozco siquiera a alguien que me haya dicho, sí, yo he visto un OVNI, pero hay mucha gente que lo asegura, entonces, tema complicado. Y bueno, yo creo que este video ya quedó bastante largo, Hubo muchas, muchas más preguntas sobre el tema espacial, estuvimos ahí horas platicando sobre eso y al ver que ellos tenían mucha curiosidad sobre eso, yo les llevé el Oculus Quest otro día. Ahí hay una simulación de la Estación Espacial Internacional, entonces tú puedes ver de qué tamaño es, cómo se mueven ahí en el espacio, eh, la física que hay allá, cómo se ve la Tierra desde eh, la Estación Espacial Internacional, les gustó muchísimo. Si ustedes quieren que siga hablando del espacio, yo sigo hablando del espacio, Déjenlo aquí en los comentarios. Estoy lleno de curiosidades y datos raros sobre eso Por ejemplo, sabían que en la nave espacial en la que fueron a la luna Tenían unas paredes del grueso de una lata de Coca-Cola O sea, era muy delgadita o sea, Obviamente necesitan disminuir el peso lo más que puedan Para, obviamente, necesitar menos combustible para salir de la tierra Y bueno, entonces vamos a empezar a editar los videos en la computadora y en el iPhone Y vamos a ver qué tal nos va Y bueno, ya tenemos aquí en el iPhone editado más o menos como tenemos aquí en la computadora eh, me tardé como el triple de lo que me tardé en la computadora porque aquí en la computadora podemos visualizar los picos de audio entonces yo puedo ver muy fácil donde hay silencios en el, en el video y puedo ir cortando mucho más rápido, aquí tengo que estar viendo el video para ver dónde me callo, dónde empiezo a hablar, a hablar otra vez y empezar a hacer los cortes porque si se fijan lo único que se ve es la pista de video. Y también aquí en la computadora no estoy usando el audio del video, sino estoy usando también el audio del micrófono de buena calidad que tengo. Entonces es un proceso extra que, que va a tener que hacer la computadora aquí en la computadora tiene una corrección de color aquí como pueden ver se veía muy amarillo entonces ya lo corregí para que se vea lo más, pues, lo más parecido a lo que yo veo con mis ojitos aquí en el iphone no encontré una manera muy buena de ajustar el color como yo quiero entonces alejé hay un, un predeterminado nada más para que tenga ahí eh, que procesar también un cambio de color pero ya están los cortes si yo aquí reproduzco ¿Qué me re, Porque vamos a matar dos pájaros de un tiro Vamos a hacer un video comparando la velocidad de edición de un iPhone Vamos a ver que es muy parecida a la edición que tengo en la computadora Entonces lo que nos queda por hacer es en ponerlos a procesar el video a los dos, vamos a ponerle aquí en la computadora que esté lista para empezar a hacer el render ahí ya está configurado todo para que lo rendere en 4K como siempre lo hago y aquí en el iPhone también lo vamos a dar en 4K y también en 60 cuadros que es como lo va a hacer en, en la computadora, voy a bajar la cámara tantito para tratarle de dar al mismo tiempo los dos para que empiece a renderear ahí está, ya está rendereando casi al mismo tiempo la computadora y el iPhone vamos a ver vamos a poner aquí el cronómetro iniciar vamos a dejar aquí a un lado ahora en el iPhone no se puede editar tan bien como en la computadora por ejemplo en la computadora nada más hice los cortes de los silencios para que se vea fluido Pero todavía le falta varios procesos Me falta hacerle suma a algunas partes Para que se vea más dinámico Para que no te canses de estarlo viendo Me falta ponerle los videos extra Las animaciones eh, Los logos Me falta todavía más procesos Todo eso no se puede hacer en este en el iPhone Por las restricciones del el iMovie Que es el programa que estoy usando para editar Tal vez le podría poner los logos Pero ya, ya es mucho Yo creo que con los puros cortes podemos ver más o menos cómo se maneja la computadora Además que por, usando iMovie por lo menos Puedes poner una capa más de video Por ejemplo podría poner eh, el, Los cortes de, de los silencios Y arriba poner el logo que, estés, que se esté girando como siempre lo hago Pero nada más, no puedo poner más Si yo quisiera poner más, más capas Tendría que renderear el video Y poner más cosas encima de ese video ya rendereado con, con los logos. Ya serían pasos extra que, que no nos ayudaría a la comparativa de este video. Además, que el iPhone aquí se ve que está un poquito más adelantado que la computadora. El iPhone tiene los códex de, de Apple que son bastante buenos. No puedes configurar nada más que eh, el, qué tan grande es el video, si lo quieres en la alta definición, en 4K si lo quieres en 30 o 60 cuadros por segundo y ya nada más, no puedes mover más aquí en la computadora pues puedes mover todas las variantes que quieras para que salga como tú quieres el video. Con el código que quieres. Con la calidad de audio que quieres. No sabemos si este tiene más o menos calidad. Que el video que estamos haciendo aquí en la computadora. Y bueno ya tenemos aquí el iPhone a punto de acabar. Han pasado 24 minutos. Y la computadora apenas va en el 39%. Hay que recalcar que el iPhone es muy bueno optimizando las cosas. Entonces es muy probable que esté muy dedicado solamente a estar Rendereando el video Lo cual no es el caso de la computadora La computadora está corriendo un montón De procesos, aparte de la, del video eh, Está con dos pantallas Una en 4K Una en 1080, 144Hz ETC, ETC por ejemplo Está corriendo Google Chrome En el fondo, también está Steam Ok, aquí ya va a terminar La computadora, ya está en el 99% Y se tardó una hora Con dos minutos Bueno, todavía no acaba, pero más o menos una hora se tardó en hacer el video. Ok, aquí ya tenemos los dos archivos, que es este. Este es el que se hizo en el iPhone. Este es el que hizo la computadora. Este pesa 3.87 GB y el otro pesa 3.92 GB. Vamos a abrir uno. Y así se ve. Obviamente aquí tiene un filtro como de... Comic, por eso se ve así No sé si alcanza a nadie, pero tiene bastante ruido Digo, es por lo mismo del, del Filtro de cómic. Pero pues, se ve bien Digo, ya no podemos ver tanto los píxeles por, por el filtro Aquí está el otro, se ve bastante bien, casi no tiene ruido en ningún lado, y bueno, ahí lo tienen un iPhone rendereando un video en 4K 60 cuadros por segundo mucho, mucho más rápido que una computadora que tiene muchísimo más poder que un iPhone, esto es por muchas cosas porque pues, el iPhone se, de, se dedica nada más a, a renderear el video también en el iPhone no puede ser muchas de las cosas que puedes hacer en la computadora voy a investigar si hay otra aplicación para editar video un poquito más como en, en la computadora para ver qué tal maneja más, más este, carga para el video, por ejemplo, varias capas de video Varias capas de audio eh, Video transparente, todo eso Yo digo que ya si le metes más cosas Se va a alentar bastante el, el teléfono Al renderear, aparte que Si sí, la interfaz y tener todos estos botones eh, te ayudan bastante a la edición Se tardó un poquito más del doble en renderear Pero me tardé más del triple en editar en el iPhone Entonces eh, una por otra eh, La interfaz y la pantallita del iPhone Como que no, no están tan buenas para editar eh, También no, no pude sincronizar el audio del micrófono Que eh, es el, el micrófono bueno Que evita el, el eco, el ruido y todo eso ETC, ETC Pero si no tienes una computadora gamer Un iPhone Yo creo desde el 10% desde que graba en 4K Ya puedes editar en 4K en un iPhone Así que si no tienes una computadora gamer Puedes hacer tus videos en 4K 60 cuadros por segundo en un iPhone O No necesariamente tiene que ser iPhone Digo yo lo hice en iPhone porque yo tengo iPhone Ojalá les haya gustado este video Que se dividió en dos partes eh, Si quieren que nada más hable de cosas de, eh, del espacio Pues déjenlo aquí en los comentarios Nada más responden nuestras preguntas Este Y yo les hago un video dedicado a puras preguntas eh, Les digo que quedaron bastantes preguntas preguntas fuera del video porque de por sí ya este video ya duró mucho Hoy también voy a seguir haciendo videos de tecnología que también me gusta mucho la tecnología comparaciones como esta de computadora contra iphone y todo eso bonito que venimos haciendo y bueno síganme en las redes sociales ya saben todo todo eh, suscríbanse por favor si no están suscritos suscríbanse ya queremos sobrepasar esa barrera que nos ha puesto youtube y no podemos eh, reba rebasar estaría muy bien llegar a los 100.000 mil seguidores y eso solamente con su ayuda lo podemos lograr Yo soy Gian, nos vemos en el próximo video.